Está grande el trayecto, ¿eh? no crean que se recorren un ratito en bicicleta. Si sí está bastante grande y eso que estoy rodeando el parque, no le estoy dando por en medio. Este parque es enorme. Inclusive este paseo es bueno hasta para reflexionar, pensar planear, qué hicimos bien, qué hicimos mal, hacia dónde vamos, de dónde venimos, todas esas cosas que se piensan, ¿no creen? ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? En esa piedra se ve chida, con un arbolillo arriba. Lástima que cuando edite el video no van a poder percibir los olores, pero huele, huele a agua de mar, huele bien, se siente que realmente estás en la playa, vemos que con un clima eh, fresco, frío no, pero sí fresco. Estamos llegando a una playita. Creo que es la tercera playa. Son chiquititas, ¿eh? No crean que son unas no Son bien chiquitas. Miren, se ve que cierran de noche. Sinceramente, no sé a qué hora cierren. Pues hay que venirse en la mañana temprano, ¿no? Para alcanzar abierto por acá. Entre más temprano, mejor. Porque ya si se vienen en invierno Aquí oscurece a las 4 de la tarde En el verano pues hasta las 10, 11 Entonces no van a tener ese problema del horario Aunque no sé si cierren aquí a las 9, 10 Aunque haya mucha iluminación natural, luz solar Ok, llegamos a la playita es un lugar perfecto para sentarse, relajarse, acostarse, dormir si quisieran. Al cabo es gratis. No les van a cobrar. Miren aquí hay varios troncos para que te sientes, te acuestes. Y te relajes. Muy padre que está por aquí. No me canso de decirlo. Muy, muy padre. Muy agradable el paseo. Vale la pena. Bueno, ya casi estamos llegando a la parte final del recorrido. Estuvo largo, largo. Y eso que corté mucho el video... Pero sí, ya vamos a llegar a lo que es English Bay. Ya del otro lado... ...se encuentra Kitsilano Beach. Que es también una... ...playa tradicional. De hecho ya subí un video, chequenlo. De mí... ...cuando estaba en Kitsilano. Pero sí, ya prácticamente ya... ...ya casi terminamos. Nomás le damos la vuelta ahí... ...y ya le habremos dado la vuelta al parque Stanley ok, aquí estamos viendo una, una alberca pública creo que es la que mencionó Diego Saúl Reina en su video la misma ahorita está vacío pues con este clima ¿quién se quiere meter al agua pero en el verano aquí siempre hay gente aparte el agua está sucia entonces, doble razón para no meterse. No estoy seguro si cobren. Yo creo que sí. Pero no debe ser caro. Unos 3, 4 dólares. Cuando mucho. Ahí es donde te cambias, yo creo. Baños públicos. Etcétera. Aquí hay un parquecito con juegos infantiles. Ideal para que traigan a sus hijos. ¿eh? Aquí es perfecto hasta para echarse un, una cáscara de fucho. De fútbol, pues. Es que ya estoy hablando muchas frases mexicanas. Aquí prácticamente ya estoy conectado con... Con vamos Nada más es cruzar un puentecillo Y ya estoy del otro lado y aquí ya vemos más edificios Más casas Ya regresamos a la civilización Y aquí es English Bay la famosa Bahía Inglesa ah, es realmente muy bonito por aquí. Departamentos Flamingo, lo que ha de costar vivir ahí, ya me imagino. Qué impresionante es este lugar la verdad lo que sea de cada quien este, este edificio se ve muy bonito y vean este está lleno de, de vegetación bueno lo hicieron adrede le pusieron una malla para que ...ese tipo de planta se vaya... ...vaya cubriendo el edificio... ...y se ve bastante bien... ...finalmente hemos llegado... ...a un lugar... ...que siempre lo veía en los videos de YouTube... ...pero no se me hacía llegar aquí... ...o venir... ...y son estas... ...estatuas de chinos... ...miren... ...están tan tallados... ...que ya se les... ...ya se les ve... Este la lámina ya se les quitó lo, lo transparente. Y bueno amigos, ya estamos aquí en English Bay, el final del recorrido de, del parque Stanley. Es una playa muy bonita, miren. Está muy padre por aquí. Y aquí en mis espaldas fue el recorrido del parque Stanley. Y bueno, pues en la bicicleta, en esta bicicleta fui, es donde yo anduve dando la vuelta. Y bueno, pues nos vemos en próximos videos. Adiós.